No tiene mucho que salió, eh, llegó soporte para un deck muy, muy querido por la mayoría de los jugadores, ya sean casuales o competitivos, en algún momento jugaron el Hero, así que llegó soporte Hero y en este caso fue eh, soporte en sí del vision Hero, cosa que beneficia bastante, son extenders muy buenos, lo que es este, eh, Faris y el otro que no me acuerdo su nombre, la verdad son bastante buenos, extienden mucho las jugadas del deck eh, Y simplemente lo hacen un poquito más divertido de jugar en el sentido de que tienen más cosas que hacer Entonces, eh, no olviden que este deck lo pueden comprar en la tienda de Barretti 24 -sí Cuelcos, Hace envíos a toda la República Mexicana y maneja Mercado Libre Por lo que su dinero y su envío estará completamente seguro En pantalla podrá ver el creo que es la ponderación que yo le doy a los decks que yo les presento Entonces, sin nada más agregar, vamos a empezar con el Deck Profile Vamos a jugar triple Elemental Hero Solid Soldier, este sujeto me sigue gustando bastante, es un extender bastante bueno para las jugadas, además de que te invoca un monstruo héroe de la mano, si sí se va al cementerio por el efecto de una magia, eh, vamos a invocar de manera especial de nuestro cementerio un monstruo héroe, así que eso está bastante, bastante cool, nos sirve para las invocaciones Link, nos sirve para material de fusión, de cualquier modo eh, simplemente va a ser bastante bueno. Vamos a jugar un Vision que ya llevamos jugando bastante rato antes de que saliera el soporte Que es Vision Hero Bion Este sujeto sigue siendo bastante importante en las jugadas del deck Así que pueden jugarlo a dos, a mí me gusta mucho jugarlo a tres Porque la verdad es un extender bastante bueno Entonces nada más Vamos a jugar triple Vision Hero Faris Este sujeto es de los nuevos, es bastante bonito Se invoca de manera especial de la mano eh, Descartando un monstruo héroe de, de nuestra mano Cuando este monstruo es invocado de manera normal o especial Podemos eh, colocar directamente desde nuestro deck un monstruo Vision Hero en la zona de magias o trampas como si fuera una magia continua Y por el resto del turno no podemos eh, invocar monstruos de manera especial el extra deck a excepción de Monstruos Hero Entonces la verdad es un extender bastante bueno porque vamos a jugar eh, doble Vision Hero Increase Este sujeto la verdad está bastante bien, es el que se invoca de manera especial eh, de la zona de magias o trampas tributando un monstruo héroe Así que ahí tiene el combo con Faris Y cuando es invocado eh, De manera especial Podemos invocar desde nuestro deck Un monstruo eh, Vision Hero de nivel 4 O menor, entonces Eso está bastante bien Nos sirve bastante para poder hacer las jugadas Bastante extensas Vamos a jugar doble Elemental Hero Shadow Mist Ese sujeto siempre tiene que ir al menos a 2 eh, Realmente es el que te busca Los cambios de máscara Y Dark Lord sigue siendo eh, la mejor win condition que tiene el deck como tal Recién salido de la ban list Ahora a dos Vamos a jugar doble Stratos Stratos es un buscador genérico No se le puede decir que no estratos Stratos Así que vamos a jugarlo a dos Vamos a jugar doble Malicious Este sujeto la verdad es un buen extender Pero en general vamos a jugar un engine genérico De los Destiny Hero. Que son dos Malicious Un Celestial Y eh, un dyna Attack porque sí, vamos a seguir jugando lo que es la eh, Destiny Fusion, que simplemente también es un extender bastante bueno. Es lo bonito de los héroes, en este caso tienen bastantes extenders. Eh, jugamos únicamente un Neos. uno es suficiente, no vamos a requerir más, así que eh, uno va a bastar para todo. Vamos a jugar Triple Ash Blossom porque necesitamos parar al oponente de alguna forma y la Ash va a ser nuestra eh, herramienta de interacción con el oponente en su turno, así que eh, nada más. Vamos a jugar Triple Call by the Grave porque tampoco nos gusta que a nosotros nos tiren las hand traps Así que vamos a tratar de defendernos con Triple Call by the Grave Vamos a jugar también Triple Emergency Call porque eh, nos añade un monstruo elemental hero de nuestro deck a la mano Bastante genérico, en especial lo que vamos a añadir más va a ser a Solid Soldier para poder hacer nuestras jugadas Pero también aplica para cualquier héroe que nosotros necesitemos Vamos a jugar triple cambio de máscara porque como les dije Dark Law es la win condition por excelencia de los monstruos héroe Así que no hay más que explicar, jugamos triple Destiny Fusion que es una cosa maravillosa Invoca un monstruo eh, fusionero del destino de nuestro extra deck mandando materiales de, directamente del deck al cementerio Pero es destruido al final del turno, de cualquier modo la verdad el monstruo que nos trae y los materiales que generamos en el cementerio son invaluables Así que vamos a jugarlo a tres también vamos a jugar triple polimerización porque las fusiones son como el fuerte de los héroes Así que le vamos a sacar bastante provecho Jugamos doble twin twisters Para poder quitarnos cualquier cosa que nos pongan por ahí Jugamos una reinforcement of the army Y por último jugamos un a hero lift Porque eh, invocar estratos por este método simplemente es bastante bueno Además de que nos sirve como bite para la Ashe en caso de que nos la lleguen a tirar Vamos a jugar eh, doble Masked Hero Dark Law, el monstruo as del deck, la verdad no hay mucho que explicar. Cualquier carta que sea mandada al cementerio del oponente es desterrada en su lugar, así que funciona bastante bien. Jugamos un Anki para completar por ahí el OTK y seguir buscando las, los cambios de máscara. Jugamos eh, doble Distopia, porque la verdad este monstruo es muy bueno en combinación con Dainas, Agiones, Neos, así que no hay mucho que explicar. Jugamos un Dangerous porque es... Casi siempre lo que vamos a traer como primer eh, movimiento de la Destiny Fusion, depende de los casos obviamente. Pero es el que nos va a permitir mandar a Shadow al Cementerio y añadir lo que necesitemos del deck a la mano cualquier héroe. Así que eh, también va a ir por ahí. Vamos a jugar una Adoration y también un eh, Trinity 2 Vision Hero que pues ya tienen su soporte ahí ya legal. Vamos a jugar Triple Extra Hero Cross guy. Este sujeto simplemente hace el paro y funciona mucho mejor en mi opinión que la Isolde, al menos en el héroe funciona mejor que la Isolde porque extiende sus jugadas y los héroes pueden hacer bastante cositas eh, invocando exclusivamente monstruos héroes, así que eh, viene de maravilla este sujeto. Vamos a jugar un eh, Wonder Conductor. La verdad no tiene mucho, es muy situacional Pero de todas formas nos va a servir bastante Jugamos un eh, decimador Porque la verdad nos va a permitir También ponchar al distopia Y hacer que y obligar que haga sus efectos La verdad eso está bastante cool Y por el resto de los monstruos Jugamos un Nightmare Phoenix Y por último un eh, Borreloth Dragon Porque nunca falla este sujeto eso es todo por parte del profile del día de hoy. La verdad espero les haya gustado muchísimo los héroes como tal, incluyendo los Destiny Hero, los Elemental Hero, los Vision Hero. Eh, recibieron un buen soporte que son Faris e Increase La verdad, hacen muchísimo, pero muchísimo el paro Así que si pueden conseguirlos, háganlo Les va a extender las jugadas bastante Y va a ser un poquito más diverso su deck Entonces, eso ha sido todo La verdad, espero que les haya gustado mucho el video eh, Comentarios, dudas o sugerencias Pueden dejarlo en la cajita de comentarios debajo No olviden suscribirse, darle like a la página de Facebook Y unirse al Discord oficial del canal Yo soy Alberto, de rincón del Duelista Y los estaré viendo en el siguiente video